Shanti, buenas noches y bienvenidos a estas sesiones de Brahma, Brahma Kumaris de Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando del tema, los efectos de los actos de bondad. Vamos a empezar con un momentito de reflexión, de silencio, de contemplación. Me siento en forma cómoda. Relajo mi cuerpo. Me regalo este momento para mí, este ratito para mí. Al yo tomar estos ratitos para conocerme mejor, Esta práctica me empodera, me llena de más paz, me ayuda a conocerme mejor. Es como un viaje hacia mi interior, un viaje hacia mi ser interior, yo el alma. Al tomar este tiempo para mí. ¿Puedo reflexionar sobre lo que quiero lograr en mi vida, lo que quiero cambiar? ¿Cómo puedo ayudarme en mi bienestar, en mi calidad de vida? Y me doy cuenta del ser tan poderoso que soy espiritualmente Tengo el poder en mí de ir creando en mi vida lo que yo quiera. Es como un proyecto, el proyecto de mi vida. Y yo soy la que decido. Cómo quiero ir creando mi vida, paso a paso, momento a momento. Oh, Shanti. Espero que hayan disfrutado de este ratito para ustedes. Si se dan cuenta, es muy sencillo simplemente tomar ratitos para estar con uno mismo para conocernos mejor para observar nuestros pensamientos para reflexionar sobre nuestras nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y eso es lo que nos empieza ayudar en cómo poder ir tomando decisiones, mejores decisiones de cómo quiero yo vivir mi vida, en el caso mío, qué quiero ir cambiando de mí, qué quiero ir nutriendo, alimentando, practicando más. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Cada acción que hacemos tiene un efecto, como lo sabemos, ¿no? Como dicen en el mundo, eh, uno que coge lo que siembra. Eh, eh, se habla de la filosofía del karma, cosas por el estilo. Entonces, eh, y en todas las culturas, religiones, se hablan de, se dice esto, uno recoge lo que siembra. Entonces, al darnos cuenta de, del impacto que tienen mis pensamientos, palabras y acciones, porque estamos hablando de actos de bondad, pero bueno, los actos son pensamientos, palabras y acciones, ambas, las tres. Entonces, al uno entender el impacto que tiene en mi vida, lo que yo estoy dando, toda es energía, todo lo que yo doy es energía. Entonces, al yo tener más conciencia de que todo lo que yo estoy dando va a volver a mí, voy a tener como más responsabilidad, eso es una palabra que cuando yo eh, me hice más consciente del, del impacto de que de todo lo que yo doy, pensamientos, palabras, acciones tienen en mí, es como que me volví más, eh, tu, tuve como la, la, el entendimiento de la responsabilidad que tengo ante mi vida y ante los demás. Porque cada, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que yo doy, va a tener un impacto, como decía, muy grande en mí, pero también en los demás. entonces, entonces, voy a tomar más conciencia de que en cada momento de mi vida yo tengo la oportunidad, es como un regalo que la vida me da, yo tengo la oportunidad de hacer el bien, de mejorar mi calidad de vida, pero también mejorar la calidad de vida de los demás. En cada momento yo tengo esa oportunidad de, de hacer buenas acciones. No solo porque sé que eso va a volver a mí, pero realmente por... De, de corazón. Entonces, al darme yo cuenta que cada pensamiento es la base, cada pensamiento es la, es la como la semillita de todo lo que yo estoy pensando, hablando, y, actu y creando, actuando. Cada pensamiento es una, la semillita para esto. Entonces, eh, al yo estar… Este, cuando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones están alineados y están conectados con mí, eh, con lo bueno en mí. Todo ser humano es bueno en esencia, lo que creemos en Brahma Kumaris, todo ser humano es bueno en esencia, la esencia de cada ser humano es bueno. son las cualidades del amor, de la paz, de la, de la felicidad, de, de la bondad, de la compasión, de la empatía todo esto. Cuando mis pensamientos, mis palabras y mis acciones están alineadas con mi verdad interior, con mi, con lo bueno que hay en mí, la esencia mía que es buena, me va a hacer sentir muy bien. Y al yo estar actuando, pensando, hablando, alineado a todo lo bueno que hay en mí, a toda esta belleza espiritual que hay en mí, este me va a hacer sentir muy bien y me va a empoderar y me va a ayudar a sentirme más en paz, me va a ayudar a sentirme más alegre, me va a, me va a ayudar a sentirme mejor conmigo misma, me va a ayudar a sentirme eh, más plena. Es interesante como, como realmente, cómo nos sentimos, todo depende de cómo yo estoy actuando, qué es lo que yo estoy dando a la humanidad. ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo con los demás? ¿Qué, estoy, ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Eso me va a ayudar a, a sentirme mejor a mí misma y a mejorar mis relaciones también. Algo muy, muy importante también en cuanto a mis pensamientos, palabras, acciones, algo muy importante es la, o sea, la intención, la intención detrás de cada una de estas acciones que yo hago, palabras que yo digo. La intención determina, la intención determina lo que yo escojo como mis pensamientos, como mis palabras, como mis acciones. Mi intención determina que quiero hablar, que quiero pensar. Que quiero hacer? Hoy vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hacer una pequeña reflexión en este momento. Y me veo a mí misma. Y pienso en el día de hoy, cuando yo me desperté, ¿cómo eran mis pensamientos? ¿Cómo eran mis sentimientos? ¿Cómo me sentía cuando me desperté? ¿Cómo fueron conforme fue pasando mi día? ¿Cómo eran mis acciones? ¿Cómo eran mis palabras? ¿Cómo eran mis sentimientos? ¿Cómo respondía a los demás? como respondía a situaciones. Estaba respondiendo muchas veces de una manera que no quisiera responder, estaba respondiendo de una manera que yo me sentía bien conmigo, conmigo misma, como estaba respondiendo. conforme fue pasando el día, cómo se fue desarrollando mi día, cómo fueron de nuevo mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Así es que, si tomamos durante el día pausas, Pequeñas pausas, momentitos. Cuando estamos afrontando alguna situación, alguna persona que es algo retadora. Y en vez de reaccionar, empiezo a crear el hábito de ir hacia adentro. De conectarme con mi ser interior mis pensamientos de llegar a estar más consciente de cómo son mis pensamientos en ese momento cómo son mis sentimientos y que tengo opciones de cómo puedo responder que tengo opciones de cómo puedo eh, manejar la situación que no tiene que ser de acuerdo a cómo la otra persona está hablándome, pero que yo tengo opciones entonces con lo que yo decía anteriormente, mis intenciones, si yo en el día, al despertarme, al empezar mi día, o a cada hora, o a cada ratito, examino mi intención de cómo yo quiero vivir mi vida, cómo yo quiero vivir mi vida, cómo yo, qué es lo que yo quiero fortalecer en mí, para, ya, para yo sentirme mejor conmigo misma y a la vez para poder ser para poder hacer el bien. Entonces, al yo cada vez más estar más consciente de cuál es mi intención ante mi vida, ante mi día, ante cada momento, eso me va a ir guiando, va a ser como una guía para yo ir decidiendo qué quiero hacer, cómo quiero hablar, cuál va a ser mi tono de voz a la hora de hablar, qué quiero, este, cómo quiero expresar mis ideas. Entonces está en mí el poder de yo ir decidiendo a cada paso, a cada momento, cómo quiero comunicarme con los demás, cómo quiero afrontar las situaciones, sean lo vetadoras que sean. Porque en todo momento no podemos controlar a los demás, solo podemos, eh, solo tenemos poder sobre cómo nosotros respondemos ante la situación. Algo muy importante también es observar mi actitud. Observar mi actitud. Mi actitud también, eh, si yo quiero fortalecer lo bueno en mí, si yo quiero fortalecer eh, todo eso bueno en mí que me va, como decía anteriormente, me va a ayudar a sentirme mejor conmigo misma y voy a poder aportar más a la humanidad que está con tanto sufrimiento, la humanidad con tanta incertidumbre, con tantas situaciones retadoras que ya todo el mundo está viviendo de una manera u otra ya sea por salud, ya sea finanzas, ya sea relaciones, ya sea tantas situaciones retadoras que la humanidad está viviendo. Si yo quiero decidir, que yo quiero aportar de una manera u otra mejorar la calidad de vida de los demás, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de andar, con mi forma de pensar, que pues mi actitud va a ser una actitud llena de buenos deseos una actitud llena de buenas intenciones, una actitud de querer hacer el bien. Esto me va a ayudar a, a mí, a de nuevo, decidir cómo quiero vivir, decidir qué quiero hacer con mi vida. En todo momento tenemos opciones, cada momento tenemos opciones, en cada momento tenemos la opción de cómo queremos vivir, cómo queremos actuar. Entre más tenemos la conciencia, como creemos en Brahma Kumaris, de que somos un ser de luz, somos un alma, somos un ser espiritual, con un gran potencial espiritual. Este gran potencial muchas veces no lo usamos y vivimos de acuerdo a hábitos. Hábitos que hemos creado creyendo que soy este cuerpo, creyendo que son las relaciones, creyendo que soy mi trabajo, creyendo que soy las cosas que tengo. Hábitos que yo he creado con una eh, identidad errónea de mí misma. Entonces, entre más yo empiezo a a explorar este ser espiritual que yo soy, este ser eterno que yo soy, este ser con un gran potencial espiritual, este ser eh, cuya esencia, como decía anteriormente, es todo lo bueno. Entonces al yo cada vez más ir explorando este ser espiritual que soy, empiezo cada vez más a ir por mi vida viviendo de adentro para afuera. En vez de, ir viviendo como en un boxeo, en vez de viviendo como en un boxeo reaccionando todo lo que me tiran, digamos. Eh, no, voy viviendo de adentro para afuera. Por ejemplo, en este momento hay un poco de ruido en la casa que no me lo esperaba, lo cual me está distrayendo un poco en cuanto a mis pensamientos. Pero bueno, no puedo hacer nada al respecto en este momento. Entonces, es irme hacia adentro ir hacia adentro, conectarme con el ser espiritual que soy y de esta manera recordarme que mi esencia es paz recordarme que mi esencia es el, el amor, recordarme que mi esencia es la equanimidad, recordarme que mi esencia es un ser lleno de fortaleza lo que yo quiera recordarme porque todo lo bueno que podamos pensar en ello, eso está dentro de mí, dentro, dentro de cada uno de nosotros. Entonces cuando se presentan situaciones, ya sea con personas, ya, ya sean ciertas situaciones eh, que muchas veces nos pueden tomar por sorpresa, inesperadas. Entonces crear este hábito de ir hacia adentro, recordarme quién soy yo, recordar cuál es mi esencia, recordar. ¿Cómo quiero responder ante la situación? ¿Cómo quiero manejar la situación o responder ante X persona? Y hacerlo así. En vez de sentirme como confundido, perdido, eh, como decir que no, no sé qué hacer, no. Tengo esa herramienta. Entonces, siempre recuerden eso. Siempre recuerden el ir a, de adentro, ir hacia adentro recordarse, estabilizarse en su ser, en el ser de paz que son, que somos, que soy, que cada uno de nosotros es, estabilizarme en esta esencia de paz, decidir cómo quiero responder ante la situación, y así responder. De esta manera nos damos un espacio, un momentito entre la situación, mis pensamientos de momento, mis sentimientos y cómo quiero responder. Muchas veces creemos que tenemos que responder inmediatamente, ya sean palabras, pensamientos o acciones. No, no es eso, no hay que hacer eso. Podemos darnos una pausa, una pausa antes de hablar, antes de actuar. Y en ese momentito, en esa pausa, podemos como conectarnos, como decía. Conectarnos con el Ser Supremo, con, con Dios, estabilizarme, centrarme, llenarme de equanimidad y responder. Entonces así vamos a poder ir por la vida como siendo como un amo de mi vida, siendo como un amo de mis pensamientos, siendo como un amo de mis palabras, de mis acciones. En vez de ir como esclavo, ir por la vida como esclavo, reaccionando de acuerdo a los hábitos que he creado, que quiero cambiar digamos, muchos hábitos que quiero cambiar donde puede ser la ira la intolerancia, la irritabilidad la, los miedos, tantas cosas, en vez de dejarme controlar por esos hábitos que puedo tener empiezo yo a decidir cómo quiero vivir cada momento interesante ¿verdad? y tengo ese potencial de hacerlo tengo ese poder de hacerlo entonces, eh, si mi intención es clara de cómo yo quiero vivir cada momento, cada hora, puedo escoger como cada hora, cómo quiero vivir cada hora, cómo quiero vivir cada momento. Si mi actitud es una actitud de querer traer beneficio, de, que, de querer tener buenos sentimientos, eh, buenas intenciones, buenos deseos. Y si esos son dos como mis motores, digamos, mi intención y mi actitud. Observando y sabiendo que las semillitas en mis pensamientos. De cada pensamiento, palabra de acción, la semillita que determina eso es cada pensamiento. Entonces, si yo empiezo a crear esta, este hábito, como decía anteriormente, de ir hacia adentro, hacia afuera, primero me conecto, pauso, me conecto conmigo misma, me conecto con mi paz interior. Decido cómo responder y respondo. Entonces así puedo ir cada vez más fortaleciendo todo lo bueno que hay en mí y que quiero fortalecer más. Y cada vez más puedo ir como eh, eliminando poco a poco esos hábitos que quiero eliminar, que quiero quitar en mí ya sea la ira, ya sea la impaciencia, ya sea la intolerancia, irritabilidad, miedos, lo que fuera. Entonces, algo muy importante es conectarnos con Dios, usar la compañía de Dios, usar la fortaleza de Dios, usar, eh, usar a Dios como nuestro compañero, como nuestro amigo, como nuestro guía, como nuestro profesor, para en estos espacios, ante la situación que sea, me conecto con yo, el alma, el ser espiritual que soy. Me conecto con Dios, hablo sobre la situación con Dios, con el alma suprema. Y así decido cómo quiero actuar, cómo quiero responder. Entonces son, son unas pocas, pocas herramientas, digamos, los pensamientos, observarlos. Decidir cuál quiero, quiero que sea mi actitud ante el día de hoy, ante cada hora, ante cada momento. Decidir cuál va a ser mi intención. Si yo quiero crear actos de bondad, todo eso va a regresar a mí. Todo lo bueno va a regresar a mí. Y eso me va a ayudar a vivir más en paz, me va a ayudar a vivir más feliz, más plena, como decía anteriormente. Entender que soy un ser espiritual con un gran potencial y que mi esencia es la paz, mi, mi esencia es el amor, mi esencia es la alegría, la felicidad, la fortaleza espiritual, la sabiduría y saber que no estoy sola, saber que Dios está conmigo y así tomar la, tomar la compañía de Dios y cada paso darlo con esa guía de Dios. Con esa guía de cómo quiero vivir mi vida, con esa guía de cómo quiero vivir cada momento. Y eso me va a ayudar a, a ir tomando cada momento una decisión consciente. No reaccionando de acuerdo a hábitos, no reaccionando como un esclavo ante las situaciones que si alguien me tira una bola yo se la tiro de regreso simbólicamente, ya sea con palabras duras o lo que fuera, pero yo empezara a vivir mi vida, a vivir cada momento con más conciencia de cómo quiero vivir y así ir creando, teniendo, tomando la oportunidad que la vida me da en cada momento de tomar la oportunidad de crear actos de bondad, actos que me van a empoderar cada vez más, que me van cada vez más a, sin, a hacerme sentir bien pero que también voy a, ten, a tener la oportunidad de mejorar la calidad de vida para, para muchos otros. Porque cada momento de la vida nos está dando un montón de oportunidades. La vida es como una escuela, las situaciones son como una escuela, donde aprendemos de cada situación, de cada persona, de cada momento, donde tú podemos de nuevo ir creando una calidad de vida para nosotros, para cada uno de nosotros, para nosotros mismos cada vez mejor. En cada momento decidimos qué queremos fortalecer en nosotros y qué queremos no fortalecer. Es que bueno, vamos a hacer una pequeña meditación. Sentémonos de forma cómoda. Respiro profundamente. relajo mi cuerpo y al respirar profundamente le doy gracias a Dios al alma suprema, al ser supremo por ser mi compañero por ser mi guía por ser mi profesor Lo invito a acompañarme en mi vida, en el camino espiritual de autodesarrollo y crecimiento espiritual. Y a yo tomar la mano y la compañía del Ser Supremo de Dios, decido vivir de adentro para afuera, primero conectándome con el ser espiritual que soy, conectándome con Dios, recordándolo y decidiendo en cada momento cómo responder ante la vida. De no una forma, de no una forma de reacción sino de responder y así ir fortaleciendo cada vez más en mí la oportunidad que la vida me da de hacer actos de bondad de hacer actos acciones que vayan mejorando el mundo en que vivimos porque puedo crear una diferencia, puedo ayudar a mejorar el mundo en que vivimos. En base a mis pensamientos, palabras y acciones. Om Shanti. Gracias por unirse a esta charilita de Drama Kumaris en Costa Rica. Que las tenemos todas las semanas, los lunes meditación, los martes las charitas, Y pueden visitar la página web postdepaz.net, donde ahí están todas las charitas que se han dado grabadas y también hay muchos otros recursos, muchos otros recursos para su ayuda, como para su desarrollo como ayuda para su autodesarrollo y crecimiento espiritual.